Hola amigos, bienvenidos a este nuevo tutorial Bueno, eh, lo que pasó es que por error cerré la ventana donde estaba subiendo el video Y ahora que he venido al video manager Entonces veo que el video ha quedado en standby by eh, Y solamente se ha subido, fíjense, hasta 53% Y vamos a ver cómo podemos hacer para poder reanudar la subida de este video Por cualquier error que hayamos cometido, se puede ver eh, como yo, por ejemplo, que sin querer cerré la ventana O puede haber seguido, por ejemplo, la energía eléctrica O puede haber pasado cualquier otra cosa Ok, entonces vamos a ver Vamos a ir nuevamente a la carpeta donde estaba este video Es muy importante que ubiquen el video en la misma carpeta Tal cual eh, lo, lo subieron por primera vez Muy bien, vamos a ver esa carpeta Yo tengo aquí ya el video Aquí está entonces ya tengo ubicada la carpeta entonces vamos a irnos aquí donde dice subida bien entonces vamos a buscar esa carpeta y vamos a buscar ese video. aquí lo tengo bien entonces lo que hacemos nuevamente es reanudar aquí abrimos y nuevamente se va a comenzar a reanudar la subida desde donde desde donde se quedó lo que sí vamos a tener que es es editar nuevamente aquí todo lo que habíamos puesto en el video y también toda la descripción y todo lo demás. Eso lo vamos a tener que editar. Es muy importante saber de que no debe pasar mucho tiempo para, para volver a reanudar el video. ¿Ok? Bien, espero que esto les haya servido.